1, 2, 3. La otra vez me estaban preguntando por mi configuración gráfica dentro de Fortnite. Porque me estaban diciendo que se ve muy bien. Pienso que se ve bastante, bastante pues normalito, ¿no? Eh, entonces pues voy a hacer un video eh, para que puedan ver cuál es mi configuración gráfica. Cuento con un procesador Ryzen 7, 2708 núcleos y 3.2 GHz de velocidad. Gráfica GeForce GTX 1660 Super y 16 GB en RAM. Entonces esto me permite tener pues en mi gráficas en una pantalla completa con una resolución de 2560x1440. De hecho debería de bajarla un poquito más para que. Para no forzar tanto los gráficos, ¿no? Pero pues. Así siento que se ve mejor. De hecho, previamente tenía una resolución de 3840 por 2160, pero sinceramente me hicieron la, la observación de que sería mejor bajarle los gráficos, así que los bajé. Este. He manejado eh, los frames por segundo a 60. No lo he puesto limitado porque al parecer puedo tenerlo este, de manera ilimitada, pero. Eh, sinceramente no le veo una gran diferencia, aunque sí hay diferencias, pero yo no lo necesito Solamente juego por jugar Y eh, pues la calidad gráfica que es este lo que te permite ver los personajes, todos los skins de una manera así, toda bonita, toda agradable Pues eh, casi tengo todo en épico y prácticamente eso me permite pues tener una una mejor calidad visual tanto la resolución 3d, distancia de visión, de sound, qué punto puedo ver las sombras, cómo se ven anti-aliasing anti-aliasing que es como este se bord, el borde de los personajes que no sea muy cúbico las texturas, pues las texturas obviamente se van a ver poca madre Y como pueden ver, te, pues, también tengo activados los efectos de manera épica El post procesado, que pues siento que de alguna manera no tendría que hacerlo Pero pues uh, no veo un problema de rendimiento Bueno, hasta el momento no lo he visto, así que no creo que tenga tantos tantas broncas, ¿no? Así que pues sí, es esta la, la calidad gráfica que tengo. Se pues hace que se vean muy bien los personajes. Eh, y pues eso es lo que quiero, ¿no? Que se vean bien los personajes. Y ya, no es dedicado a una mejor velocidad con la tasa de frames para pues tener una mejor precisión cuando se trata de atacar enemigos. Así que.. Eso es todo lo que, lo que tengo. Y también se puede ver esta modificación en GeForce experience es que pues prácticamente estoy dejando que GeForce este vea o cheque o revise todo lo que es este mi configuración gráfica por ejemplo ahorita la actual eh, tanto la actual me permite ver lo que tengo con lo que lo, lo que sigue mejor no lo óptimo así que pues sí, tengo esa esta esta calidad gráfica por ejemplo aquí me pide que suba mi resolución a 3840 pero eso sería modificar varias cosas y sinceramente no, yo no, no, no veo ningún, ningún problema, de hecho la optimización me permite hacer eso y, y aquí la herramienta me permite revisar qué es lo que sería mejor según lo que tengo configurado así que por eso es que mientras más bajo la calidad de resolución muchísimo mejor así que se pues, está tratando de manejar una calidad pues óptima y agradable para para fortnite eso es todo gracias por